Hola qué tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a la hora que tú me estés mirando pero quiero decirte que hoy voy a, bueno estoy en casa de mi amiga Orfe y decirte que tengo ah, más de 25 años trabajando, bueno conociéndonos y la verdad hemos trabajado juntos en algún momento pero sinceramente hoy quiero darte las gracias porque me has permitido estar en tu hogar y pues bueno, es un placer y un gusto verte y saludarte. Así es. También para mí es un gusto esperarlo y ver llegar cuando llega. Usted me da mucho gusto y me siento contenta. Qué bueno, qué bueno. Pues esto es lo que quiero platicar okay. contigo. Mira, hemos hecho emprendimientos juntos en algún momento, pero pues igual, eh, eso es lo que quiero comentarte. Muchas veces nosotros. Eh, porque no hacemos algo juntos, pues a veces nos distanciamos, estamos molestos o nos enojamos uno al otro y jamás, nos con hemos mi amiga, enojado. nunca jamás. nos hemos enojado, nunca. Hemos sido grandes amigos, sinceramente, y eso es lo que quiero decirte realmente, la situación es esta, es de que si eres sincero con tu amiga o con tus amigos, la verdad que vas a poder crecer, desarrollar algo bonito, de verdad. Te digo una cosa, lo que es el emprendimiento que vamos a hablar hoy, en este día, es que muchas veces, muchos, muchos han intentado hacer algo del emprendimiento. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Como que se desalientan, se caen y dicen, no, esto no es para mí, pero ¿qué crees? Buscan algo fácil, algo sencillo, pero ¿qué crees? Hemos llegado al momento de que hemos triunfado en diferentes etapas que hemos tenido. ¿Ves? Sí. Pero realmente te digo una cosa, es que el emprendimiento sí es fácil, pero también es de resistencia, persistencia. ¿Y esto qué crees? O sea, sinceramente, yo siempre he dicho, mira, te voy a decir algo. He conocido gente que está eh, haciendo este proyecto o este emprendimiento Y aparte de, de lo que te quiero decir es de que, mira, yo he visto, he conocido gente que ha tenido, ha ganado muy bien en estos proyectos Pero, pues yo no he visto un, una persona que sea empleada y que sea millonaria Que gane bien, ¿verdad que no? No. ¿O tú has visto algo? ¿Conoces no, a no, ¿Alguien? No, no Y yo sí te puedo decir que en este proyecto, en este emprendimiento, sí hay gente que la verdad tiene unos excelentes carros, tiene excelentes casas, viajan, me encanta eso, ¿te el, gustaría viajar? El viaje que nos fuimos hasta... Oye, ¿te acuerdas? Agarramos ¿Sí? Costa Grande por allá y nos aventamos un buen tiempo, pero ¿qué crees? Hoy este proyecto nos va a permitir desarrollar y crecer más, viajar más y ser diferentes, hacer diferentes proyectos. Y esto, oye, es excelente. Pero te decía, el emprendimiento sí cuesta, pero ¿qué crees? ¿Vale la pena hacer algo así? ¿Por qué? Mira, te voy a comentar el empleado. El empleado es algo diferente, algo que no... ¿Cómo te pudiera decir? El empleado dice que quiere poquito pero seguro. Pero, ¿qué crees? Esto seguro es muy difícil de que lo pueda tener más hoy, te digo, en, estas, en estos tiempos. Es más difícil todavía tener poquito pero seguro. ¿Por qué crees? Nos están despidiendo. Y es más para ti, para mí que ya tenemos, bueno, somos quinceañeros ¿verdad? <risa> y entonces, ¿qué crees? O sea, para estas edades a nosotros ya no nos emplean. Pero, ¿qué crees? Para el emprendimiento, no importa que tengas 70 o 80, y podemos triunfar. Y podemos triunfar, pero necesitamos persistencia, resistencia y ser constante. Y sabes qué? Yo he aprendido que también igual tener una bonita actitud. Pero independientemente de eso, lo que hemos trabajado tú y yo, ser honestos, ser, eh, esa amistad que hemos tenido, la verdad es lo que nos puede permitir desarrollar y crecer. Pero hay que hacerlo de corazón. Y, y si te respetar. Exacto, respeto principalmente. Pero aparte de eso, ¿qué crees? O sea, es... el emprendimiento es algo que sí tenemos que luchar, luchar, porque mira... El emprendimiento es caerse, levantarse, caerse, levantarse, pero es un excelente proyecto, es un excelente... Eh, ¿Cómo te pudiera explicar en detalle? Bueno, ¿tú has escuchado, has escuchado o conoces los animalitos, los hámster? Sí. Fíjate esos animalitos, te voy a hacer una ilustración a ver cómo si me entiendes, pero realmente el, el emprendimiento es totalmente diferente a esto. Mira, el empleo es como esto, como ese animalito se cansa de andar ahí y tiene hambre, sale y come, se regresa y otra vuelta sigue la misma vida. Es una rutina, tiene sed, sale y toma agua y regresa. Y otra vuelta a caminar, eso es realmente prácticamente el empleo, es salir de tu casa, camino al empleo o al trabajo, checas tarjeta, y tienes un patrón, y tienes un horario, ay qué tristeza, qué dolor, estar así con ese tiempo limitado, presionado y que crees con el emprendimiento, es sencillísimo, es más, tienes mucho tiempo para poder viajar porque si sí quieres viajar, verdad dices, sí. ok, sí. y ves ese viaje, no, es más, sí. esa wow. casa que igual queremos la vamos a poder lograr con este proyecto sí. Sí, triunfando, triunfando, triunfando. Por supuesto. Ahora, ¿qué crees? Ah, también te puedo decir que el emprendimiento es para todos, para todos definitivamente, pero no es realmente para todos a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque muchos se tienen, se cansan y dejan, abandonan, pero es que quieren hay algo que fácil. Hay que tener aguante. Hay que aguantar, hay que resistir para poder lograr ese sueño. Ese, bueno, la verdad es esa meta que queremos que... Queremos Exacto. realizar esa meta. Esa, sí, exactamente. Entonces tenemos que pues, seguir luchando, seguir luchando. Y es más, perseverando para poder lograr Exacto. ese sueño. Y la verdad, te invito. Te invito a que veas nuestras próximas clápsulas que estamos viendo, eh, que vamos a estar grabando, ¿sí? Y la verdad te digo una cosa, no te desesperes, pero mira, sigue adelante y vas a ver todo, ¿verdad? Triunfale. ¿O tú qué dices, Sofía? Pues que si seguimos adelante vamos a triunfar. Definitivamente, ¿Sí? es que... El que persevera alcanza, decía mi abuelita. Así si es que adelante, échale ganas. Nos estamos viendo en la próxima.